Todos han querido ver este video y por fin lo vamos a hacer aquí en México. Mi cabello está mojado porque salgo tarde. Pero muchísimos de ustedes ya han querido ver este video desde que llegué aquí en México No sé si se acuerdan cuando hice el video hablando en español allá en Corea Pidiendo comida en español en Corea Muchos de ustedes querían ver yo hablando en coreano aquí en México Así que vamos a comer hoy, vamos a ir de shopping, vamos a no sé qué Pero voy a tratar de estar hablando puro puro coreano hoy A ver cómo me tratan cómo reaccionan la gente. La verdad creo que nada más todos van a ser súper lindos conmigo, pues porque ya hay bastantes extranjeros aquí. Vámonos. 안녕하세요 Añadeo. Dame todas las palabras que ya saben en coreano. Kuchijan. Chincha. Kimchi. Bue. Fuzogi. Kamsamida. Bueno chicos, vamos a empezar a hablar en coreano. Yo les voy a estar hablando en coreano, ¿ok? Pero lo vamos a hacer con mi celular para que sea más discreto Ok, ok. Ok, ok, ok, ok, ok. Un, okay, okay, okay, okay. Oh, dos, tres. Daigos, ¿ah? Que si se lo lleva. ¿cómo lo piste? No sé, estoy el coreano. Nene, nene. Nene, nene. Ok, conmigo, Eh, Ya, que mane. Que la dejes en paz. Estoy entendiendo el coreano.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 Argentina. adoptado no ¿Por porque yo lo adopté a mi familia creció en Corea conmigo y por eso voy a hablar en coreano aquí en México ne <tose> chosunida okay a ver tú vas a hablar en portugués hablar en portugués es portugués Tenemos copa de pito vino tinto, rosado blanco, ah. sangría natural, tinto de verano Igual lo igual lo de el, no, bien, yo, yo les les que es lo que pasa? No sé qué es Es que ella no habla español y yo tampoco no Ah, ok, pues, creo que no me entendió Tenemos no, pero nosotras sí todo. Si ustedes les doy un par de sí, minutos y en seguida Gracias tu, No llegan ga. Ah, yo creo que quiero un mateado. ¿Qué cosa es un machiato? Un Mateado. Yo creo que voy a tomar un, una coca cola cero. ¿Nad no wine o limón copi? De español? Yo español. Ella quiere un café. Limón wine. Ah, un café o vino. Donde Santi. É. É, é, eu acho que eu quero uma Coca-Cola zero, com gelo, muito gelada Gelada? A gente tem muito, muito certo What? que? <laughs> o <What? laughs> Ah, bom, que eu vou comer? Coca? Coca? E eh, não sei ainda Dino Tinto Wine? Eu vou só beber um café O que é um café? Coffee Coffee Só um café Carmelho Chua, chua. Ella entiende todo lo que digo. Sí, muchachas. <tose> no, no sé, la verdad, yo, no creo no no yo creo que ya hace el tiempo. Yo creo que ya hace el tiempo. Coca cero, gelata. Coca cero. Hielo. Ok, frigga. La de la Coffee. Chagapke. Chagapke. Qué caliente. Añado, chagapke. Tiene frío. frío. Okay. 미국인은 그리고 미국인은 그리고 그냥 그냥 한요 <laughs> <이> 정도. 그러니까 난 무숙히 스페인어. 그래서 어. 근데 와인 나도 먹고 싶은데. 요스키. Mm, quiero como 카라히요. 인 카푸치노. 카라히요가 뭐야? 벨라스 아, 카라히요. 커피. 아, 그럼 나 카라히요 먹을래. El mejor okay. <greso> Gracias. Esta chica entiende sí. todo lo que digo, no sé cómo, sí. se lo juro. Sí. Está traduciendo todo. Y ella no entiende sí, sí, sí. nada. Dale tu, tu cuerpo, cuerpo, alegría, macarena. Ay. Que tu cuerpo. Sí. Macarena. macarena. Macarena Gracias ¡Gracias! por No, I don't speak English. How? Only Korean. But how you understand Body language. <laughs> English, no es el no es el no es el retro. no es no es no es no es es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 Mmm, casi ah, no. más Tachita, otra vez. hablar para Yo quiero hablar una para mi enamorado ¿Qué? No sé cómo voy a traducir esto. Con sí. <laughs> los subtítulos, ¿Quiere, pero... ¿Quiere decir algo para su é. Yo quiero para quiero hablar aquí para el David... <risa> <cười> ¡A! gente que está esperando você. Me está esperando aquí, verdad aquí está esperando. <laughs> no sé qué está pasando <laughs> aquí <laughs> Sí, no, portugués bueno chicos no va a haber subtítulos cuando hable chacoman chacoman y go back chico chico chico chico chico chico chico Idem. Name. Name. Esteban. Esteban. Gracias, Esteban. Gracias, Gracias a ti. Regálame un autografo, Jordi. Gracias. Gracias a ti. Bye, Esteban. Bye. Que no fue súper nice el que nos ayudó ahorita en, la, en el café, Esteban. Esteban, si ¿sí ves este video. Si ¿sí ves este video, perdón. Pero si sí habla español. Pero fuiste un amor. No, en serio, el mesero que nos ayudó ah, el mesero fue muy amoroso Acá la gente en sí. México tiene súper buen trato y servicio sí. We love Mexico We love Mexico Venimos a un restaurante coreano Y voy a pedir en coreano, aquí también ¿Por qué no? Vengan acá Es de nuestro, nuestro amigo 라볶이 하나 주세요. 아하, 씨. 응. 떡볶이. pero ¿vez 많이 맵게 오케이 오케이. 이래까? 김치 라면 하나 주세요. 오케이. 김님 밥 하나 주세요. 이요? 예, 면은 소금 해서 많이. 아, 네. 라면 하나 주세요. 에소. 오케이. 오케이. Gracias. Gracias. Solo quise venir a hablar un poquito de mi experiencia y acabar el video aquí. Te Hice este video hablando en puro coreano aquí en México porque literalmente todos ustedes querían ver un video así ya que en Corea he hecho miles de videos. Ahora aquí en México llevé a mis amigos que mis amigos me ayudaron bastante a hablar en coreano. Lo que sí noto es que aquí en México ya muchas personas me empiezan a hablar o en inglés o en español porque ya hay muchos coreanos, muchos asiáticos que hablan bien el español pero en el momento en que empecé a hablar en coreano como que todo se empezó a hacer como con, con el cuerpo lo bueno es que mis amigos me ayudaron especialmente cuando pedimos café en la parte del video donde estamos en Polanco, Antara en un café adentro del centro comercial está nuestro mesero Esteban que nos ayudó muchísimo y que en el video les digo que fue un amor de persona nos ayudó bastante al final le pregunté su nombre porque se me hizo una persona muy muy buena que pues aunque no nos pudimos comunicarnos bien y creo que no se vio bien en la cámara porque no lo pude grabar porque estaba como tratando de actuar como si no. Todo el rato me estaba sonriendo, me estaba viendo, tratando de ayudarme y fue, fue un amor. Entonces yo le pregunté su nombre y luego él me preguntó mi nombre y le dije que me llamo G. Me estaba tratando de hablar en inglés también y yo tratando de actuar como si tampoco sé inglés. O sea, salimos y luego fui con mi amigo Santi otra vez, regresamos a Antara... Como dos días después o un día después, no me acuerdo, pero regresamos a Antara y estamos caminando. Ya no estaba blogueando, ya estaba con mi amigo hablando en español como nada, como siempre. Y pasamos por ese lugar. Queríamos tomar un cafecito o algo, se nos olvidó sobre el video totalmente. Y entramos hablando en español. Entramos hablando en español, otro mesero nos ayuda y nos dice dónde nos vamos a sentar, qué queremos. Justo antes de que nos sentamos adentro del café, porque entramos... Y nada más estamos viendo qué asientos hay Llega y escucho de atrás Alguien me dice G, hello, en inglés Un saludo, pero escuché mi nombre Y yo así de que, ¿quién me puede estar llamando aquí? ¿Quién? Entonces volteo y ahí está Esteban Como, hi, en inglés Y fue cuando dije, no puede ser No puede ser No podemos quedarnos aquí Porque si no con mi amigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar en inglés? No. O sea, <risa> siempre estamos hablando en español los dos juntos. Entonces, mi amigo fue de que, mm, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Y yo así de que, vámonos, ya no puedo estar aquí. Entonces, pues mira, Esteban, si estás viendo este video, perdón, sí hablo el español. Pero para la siguiente voy a regresar a Antara, voy a regresar a ese café otra vez. Y vamos a cotorrear un poquito en español. Porque ya llevan dos veces que nos vemos y ya cuando voy ahí no puedo hablar en español y me siento mal. Pero bueno, eso fue lo que pasó después de ese video. Otra vez, la gente aquí increíble, o sea, cada vez que estaba tratando de pedir ayuda. Y aparte, cuando ni cuando estoy haciendo este video, ni cuando estoy haciendo el video, cuando nada más estoy andando en las calles en los Uber, en el centro comercial en un restaurante, lo que sea como me ven como extranjera sí noto que me quieren ayudarme cuando me veo confundida o algo no sé, Y luego luego me hablan en inglés me preguntan en inglés y sí, nunca dudé eso de México porque sé que la gente aquí los servicios especialmente son lo mejor pero fue muy divertido hacerlo con mis amigos hablar en coreano y ver la reacción de la gente, aunque creo que es más un shock verme a mí, mi cara primero y luego escucharme hablar en español como en Corea. Que nada más verme y que hable en coreano, porque obviamente soy coreanita y que hable coreano no es un shock tan grande. Pues yo me divertí bastante haciendo este video, espero que ustedes también se divirtieron mucho. Voy a acabar el video aquí, los quiero mucho, mucho, mucho. Déjenme en los comentarios... ¿Qué otros retos quieren que haga aquí en México mientras que estoy aquí? Síganme en mi Instagram, jimuni. Mándenme mensajes de voz al cotorreo coreano al Instagram para que salgan en el nuevo episodio. Los veo muy muy pronto. Y los quiero. Adiós.